¿En qué momento nos pasamos de las bicicletas a los autitos eléctricos? Estoy a la miro arriba de la camioneta y digo, ¿qué estamos haciendo? Bro? ¿Qué estamos haciendo, güey? Se achicaron las motitos. ¿Por qué le está pateando su moto? ¿Para qué son esas rampas? La gente tiene vidro, ¿Esto va a funcionar con motor de combustión? ¿Por qué suena tan fuerte, ¿Sabes? Bing, bing, bing, bing. Listo para andar en no sabemos qué. Nos vemos chiquillos. Torco oh, La como tira piedra. ¡Qué rico! No le quiero pegar a ni una piedra, ganando bueno, con estas zapatillas. No porque se me habían quedado las otras como siempre. Pero porque sigo con el pie inflamado. ¡Oh! Uh, le pegué a una roca terrible con la roca. No pinché! un pinche, no. Mira por acá, estamos bien. Pinche, ah. me comí una roca. <risa> Qué horror, no ando ni con parche. ¿Qué te pasó, Germán? Esa vez que solo me pasaron a mí y tú te sacaste la cresta acá. Ahí se escucha un puro pip y viene arriba y hay una nueva polvo. Matita, bocina, se la vamos a sacar. Todo disfrutando. Andando modido y Germán Pinchado Pinchado Eso, son no esos dos ah, Un pinchazo Señor ¿La queréis probar? No, no. ¿Seguro? hoy sí. te pasaste, no. muchas gracias por Bien. todo Nos vemos, Nos vemos. Apoyé mi pata, casi le pego otra roca. Tranquilízate. <risa> uh. Ahora tengo el síndrome del niño pinchado. Oh, ¿Cómo va? Uh. Uh -huh. uh. <risa> esta subida es brutal torque, torque, torque acá ya le empieza a quitar el acelerador porque esta <risa> <risa> <risa> <risa> muy buena <risa> <risa> <risa> ni se escucha Estaba esta muy divertida Con este Esta va a una locura. Oh, se pasó. La media suspe! weón. Como sube, weón. Como sube, va con la media supe, como que no rebota tanto como una moto. Oh, es la locura, weón. Démosle para arriba, ween. Démosle para arriba. Oye, ¿te deja o no te deja con, con la mano? <ríe> es muy divertida la vea! eh. No, Todavía no arreglo el tema del freno, y le falta un pequeño sangrado porque cambié los flexibles de lado y tengo que andar bombeando todavía el freno trasero. ¡Uy! Oh, esta va a ser realmente peligrosa. Oh, si saco el pie izquierdo y lo apoyo, voy a retroceder con la recuperación de mi pata, pero esta va a estar muy buena. ¡Oh! ¡Oh! Cómo se se todo. Azo. Ahí van los socios. Uh, uh me va a tirar un pedazo. ¿eh? Uh, uh, uh, uh. wow brutal me tiene, weón uh, concentrado. ¿Cómo va, weón Es una máquina de exploración, pero que no tiene mucho que enviarle una moto, mira por arriba lo que pasa, a la velocidad que va. Oh, estoy brutal. Brutal, brutal, brutal. Oh, estoy con los brazos hecho bolsa. En algunas partes, pitilla. ¿Batería cuánto? ¡70! Wow, esto ha sido entretenido. Uh -huh. ¿Cacha dónde estamos, güey? Dime la verdad Andrés, ¿estás arrepentido de tu compra? Nada, Juan. <ríe> Le hemos dado como caja y no hemos aguantado todo. Esta bajada yo recuerdo que unos amigo una vez la hicieron en jeep. Bueno, oh, amortigua muy bien la va. Oh, a Oh. Quiero ver como subimos esto de vuelta Aunque probablemente no tengamos que subir por acá mismo wow. todo el maltrato de una moto y quizás peor ¿dónde está el Andrés? vamos Andrés, no puedo hacer zoom estas cuestiones no funcionan con guantes ahí viene un socio en moto y viene Andrés atrás en Surround en Dora la exploradora ¿cómo va esa arquilla, man? No me acostumbro a los frenos, güey, en esa va me caga, güey. Tenés que cambiarlo, si te dije. Sí, no puedo con este dedo regular y tengo los dedos más acalambros que la chupa. ¿Vemos hasta dónde llega allá arriba? Esa subida mucha gente la conoce y es paradísima. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a probar. <risa> Tante... Oh. Oh. Oh. Es terriblemente para, es terriblemente técnica Matanga Va muy despacio, tiene el torque, pero va muy despacio No vale la pena tomar más velocidad porque no, no es capaz de ir más rápido. Ahora como llego allá de vuelta, <risa> esta sí que va a ser la real suya. Esta suya es para... Super técnica la subida y no tenéis velocidad para maniobrar. Da torque pero despacito. ¿Cómo estáis? ¿A dónde nos vinimos a pillar? un gusto. Güey. gustazo. ¿Cómo vas? ¿Y tú? Hermano un gusto. Oh, acá podemos grabar dron, bueno. naves y mira dónde estamos. Era obvio que íbamos a perder señal Es sumamente lógico Oh, ¿cachai? Tiene sendero tiene un sendero que pasa por. ¡Oh! La guay alucinante. Gachate eso acantilado y el sendero ahí. Sale por acá abajo. Oh, un día tenemos que venir más tranqui y ver hasta dónde podemos llegar. Porque podemos toxificar batería hasta acá. Sí. Y después hay que ir por esa huella. Exacto, y esa está hermosa. 55%. Oh, oh, oh. Oh, oh. ¿Queréis probar este manuro? Los lo frenos están como en bicicleta. Buena. Puta esta wea es una maravilla. Es una maravilla, sí, es, es, es muy baja de fábrica. Oh, la wea baja. Oh, qué horror. Se te <ríe> bueno, queda con el manillar bueno, en las rodillas. acá como tres manos oh mi mano ir de pie en esta es muy incómodo y eso que voy en suya que es más cómodo es muy distinto buen. es muy distinto estaba muy cómoda buen. es muy cómodo y los frenos como dice como lo sentiste mucho mejor queréis seguir andándolo un rato ¡No! ¡Qué rico! Man. Esto va a ser demasiado buena uh, uh, uh, uh, uh, uh. Uh, ¡El medio hoyo que se tragó! ¿A dónde estamos? Man? La media vuelta 51% Ya sé qué voy a hacer con esta cámara Va a tocar la bocina Oye, la bajada, güey. ¿Todo bien? eh? Tengo el cerebro fundido con los frenos boludo. Ah, verdad Y esa, en esos togares No, ahí yo no podría haber bajado con los frenos cambiados Yo ya estoy un poco en modo ahorro Estoy ahorrando un poco la y yo creo que estamos como por acá, donde está ese, ese, ese. acá no podemos fallar porque nos queda usable 25%. Esta va es eterna, y está todo rayado. Uf, Lalo, me entre rocas sueltas. ¿Qué está pasando? Estamos llegando a una calle. Ok. Urbanización acá también. Hola, ¿qué tal? La segunda consulta para llegar abajo... A donde una, a una estacionan los autos... ¿Cómo se llama la weá? ¿Cómo suenan? <risa> Tenemos que llegar acá abajo y no sabemos cuál es la ruta y suponemos que esto nos va a llevar para allá. <risa> ¡Oh, que lo pasé bien, güey Si me llevas para arriba te prendo velita. Oh, hasta aquí llegué. Por poquito. <risa> Casi. 41% ¿tú? 39% Me llevo para arriba. No, eres el oh, no es menor, es así para arriba. Pues que es no, weón. Bim, bim, bim, bim, Bien, weón. Tu bolazo. No lo puedo creer, weón. Sí, pues tú eres motor, la combustión, diehard. hard. debería haber de estudiado ingeniería de electricidad, weón, bueno, en vez de mecánica. Ahí, bueno, está el futuro? Bueno, contra todos mis principios tao. Bueno. weón. <risa> está respirando su propio tubo de escape, ¿por qué? <risa> ¡Bing, bing, bing, bing. <risa> Listo. <risa> no puede ser más fácil, weón. Don Andrés, cuéntame cómo fue esta experiencia en, la... en Dora la Exploradora. Muy, pero muy buena, weón. Me dejó sorprendido un 100%. De hecho, había venido a estos mismos circuitos en moto y creo que los disfruté más que en moto, weón. Es ¿Qué es más livianita? Es más ágil. Es más ágil, más juguetona. Y sentís como que todo el rato que vaya a fondo, entonces te sentís tope. tope! Pues. <risa> Estuvimos con Andrés en shangri -La, probando la, la zurrón sin mucho criterio. Dora la exploradora se portaron bien, las dos sobrevivieron. Así que si te gustó este video, dale un like. Si tienes algún amigo al que puedas convencer de comprarse una Dora, Dora la exploradora para que te acompañe, <risa> compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos. ¿Nos veo? Le veo yo porque yo siempre rompo el celular. Nos vemos en el cerro. Oh, ¿qué hiciste?